Hola, seguimos con la serie de vídeos sobre las unidades gráficas basadas en teselas que eran habituales en las consolas de videojuegos de 8 bits de los años 80 y en particular nos estamos inspirando en la unidad gráfica de la NES. Esta unidad gráfica se denomina la PPU, Picture Processing Unit. En este vídeo vamos a ver cómo implementar en una FPGA una versión simplificada de la tabla de patrones. Esta tabla de patrones la añadiremos al proyecto anterior en el que ya teníamos la tabla de nombres. De los vídeos anteriores ya conocemos los conceptos generales de los gráficos basados en mapas de teselas, y también estudiamos a fondo la tabla de nombres. En particular, en el vídeo 3B, vimos cómo implementar en una FPGA la tabla de nombres, y de una manera burda representamos en una pantalla VGA los índices de teselas. Esta es la imagen resultante de la implementación del proyecto en la tarjeta FPGA lambda 2, en donde mostramos los índices de patrones con distintos colores. En el vídeo justo anterior a este, explicamos la tabla de patrones de la NES. Los patrones son las teselas en la terminología de la NES. Vimos que la tabla de patrones se implementa en una memoria ROM, que está en el cartucho de juego de la NES. Este es el esquema del diseño en el que implementamos la tabla de nombres. Esto lo vimos en el vídeo 3B de la serie. Con este esquema obtuvimos el índice de patrón, que, para representarlo de una manera gráfica, asignamos un color a cada índice. Con esto representamos esta imagen del fondo del videojuego Super Mario. Con esta imagen hay que tener bastante imaginación para descubrir con qué escena se corresponde. En este vídeo vamos a mejorar la representación del fondo del videojuego y para ello ampliaremos el diseño incluyendo una versión simplificada de la tabla de patrones. Voy a redibujar el esquema para tener más espacio. El resumen de lo que teníamos es el siguiente, el sincronismo de la VGA me va dando fila y columna del píxel en donde se encuentra. De las filas seleccionábamos los bits correspondientes a la fila de la celda, lo que he llamado fila quad, de fila de cuadrícula, y estos son los bits 8 al 4. De las columnas también escojo los bits correspondientes a la cuadrícula, col quad, que también son los bits 8 al 4. Estos 5 bits de la fila de cuadrícula y columna de cuadrícula los concatenamos para formar la dirección de la tabla de nombres. Recuerda que la tabla de nombres tiene 960 posiciones de memoria y por tanto necesito 10 bits de direcciones. La dirección de la tabla de nombres se obtiene poniendo los 5 bits de columna de cuadrícula en los 5 bits menos significativos de la dirección de memoria y los 5 bits de la fila de cuadrícula en los 5 bits más significativos de la dirección de la memoria, de la tabla de nombres. Recuerda el vídeo anterior que esta fila y columna de cuadrícula se podría considerar como las dos dimensiones de esta memoria. Al solicitar esta dirección de memoria obtenemos el índice de patrón de la celda en donde estamos, esto es, la celda del píxel que nos pide la VGA. Ahora en vez de dibujar directamente este índice de patrón como lo hicimos en el vídeo 3B, lo que vamos a hacer es utilizar este índice de patrón para seleccionar el patrón que se quiere dibujar en esta celda. Para ello incluimos la tabla de patrones, que del vídeo anterior ya sabemos cómo funciona. Recuerda que esta tabla de patrones es de 8 KB, teniendo 4 KB para los patrones de los sprites y otros 4 KB para los patrones del fondo. Por tanto, la dirección de memoria tiene 13 bits, y ya sabemos que el dato es de 8 bits, un byte. El bit 12 selecciona entre las teselas de los sprites y del fondo, y como estamos pintando el fondo, ponemos un 1 para seleccionarlas. Recuerda que no siempre están dispuestas de esta manera, pero es lo más habitual. Revisa en tu juego para comprobar que es así. Luego tenemos los 8 bits del índice de patrón, que es justo el dato que acabamos de obtener de la tabla de nombres, y por tanto lo ponemos en estos 8 bits. Por ejemplo, si el índice de patrón fuese 1, pondríamos el número 1 en binario en estos 8 bits de la dirección de memoria. Y con ello estaríamos seleccionando el patrón o tesela número 1. En el vídeo anterior vimos que tenemos los 3 bits menos significativos para la fila del patrón. Recuerda que cada patrón tiene 8 filas y que con 3 bits podemos indicar el número de fila de patrón que queremos obtener, de la 0 a la 7. ¿Cómo obtenemos esta fila? la obtenemos con la fila interna. Recuerda los vídeos de Imágenes, Memorias y VGA, ahí está explicado. Pero recuerda de los vídeos de esta serie que estamos ampliando la imagen de la NES por 2, ya que la NES solo tiene 256 por 240 filas y con la VGA podemos ampliar por 2 y mostrar una imagen de 512 por 480. Recuerda el vídeo de ampliar imágenes que al ampliar por 2 quitamos el bit menos significativo. Así que nos llevamos estos 3 bits a los 3 bits de la fila de la dirección de memoria de la tabla de patrones. Imagínate que estamos en la fila interna número 6, pues ponemos un 6, 1, 1, 0 en binario, en estos 3 bits. Con esto estamos seleccionando la fila 6 del patrón 1. Pero recuerda que tenemos un bit del plano. ¿Y qué ponemos en este bit? Recuerda que en la memoria de patrones tenemos los planos dispuestos de esta manera. Primero el plano 0 y luego el plano 1. Por tanto, la fila 6 estará en el plano 0 y también en el plano 1. Como necesitamos los dos planos para obtener el color, necesitamos dos accesos a la memoria. Y tener dos accesos a la memoria nos complica un poco el diseño. No digo que sea muy difícil de hacer, pero ya tienes que meter un contador o una máquina de estados, ya que a no ser que tengas una memoria de doble puerto, que las puedes tener en una FPGA, tienes que acceder a la memoria en dos momentos distintos. Así que antes de meternos con resolver esto, vamos a realizar unas simplificaciones en esta primera versión. Estas simplificaciones nos harán la vida un poco más fácil, aunque nos estemos alejando del diseño original de la PPU de la NES. Lo primero que vamos a hacer es quitar los patrones de los sprites. Esto no es necesario y no nos simplifica mucho, pero nos resultará en un diseño más pequeño. Y como por ahora no estamos pintando los sprites, no vamos a notar ninguna diferencia. Recuerda que la tabla de patrones es de 8 k y que las teselas del fondo estaban en la segunda mitad. Lo que vamos a hacer es utilizar una memoria de patrones simplificada que solo tenga las teselas del fondo. Por tanto será de 4 k 4 kb La memoria original tiene una dirección de memoria de 13 bits, 3 bits para la fila. Un bit para el plano, 8 bits para el índice de patrón y un bit para seleccionar los patrones de los sprites o del fondo. Como ya no queremos hacer esta selección porque solo vamos a tener fondo, este bit no lo necesitamos. Pasando por tanto de 13 bits a 12 bits de dirección de memoria. Esta simplificación es fácil. La segunda simplificación va a tener una mayor trascendencia y nos va a alejar un poco del diseño original de la NES. Sin embargo, una vez que la tengamos, podemos, si queremos, complicarnos en hacer un diseño más fiel al diseño original. Lo que vamos a hacer es separar la memoria de patrones en dos memorias, una para cada plano. Aquí tenemos una hipotética tabla de patrones del fondo, de 4 KB, con 12 bits de direcciones de memoria y con un dato de 8 bits. Estos índices de patrones no se corresponden con los del juego original, es solo un ejemplo. Esta sería la representación de la tabla de patrones, sabiendo que no me caben los 256 patrones, solo he dibujado los dos primeros. Ya digo que esto no es el orden de los patrones en el juego original, ni tampoco es el que he seguido en la anterior presentación, simplemente me estoy inventando este orden. Este es el patrón 0, que sería esta parte superior izquierda de la nube, y aquí tenemos el patrón 1, que sería la parte superior derecha de la nube. Sabemos que cada patrón tiene primero su plano 0 y luego su plano 1. Y el patrón 2 igual su plano 0 y luego su plano 1. Pues bueno, vamos a separar esta memoria de patrones en dos memorias de patrones. Una correspondiente al plano 0 y otra al plano 1. Y lo que hacemos es poner el plano 0 del patrón 0 en la memoria de patrones del plano 0 y luego el plano 1 del patrón 0 en la memoria de patrones del plano 1. Con esto tenemos el patrón 0 dividido en dos memorias, una para su plano 0 y otra para su plano 1. Para el patrón 1 hacemos lo mismo, ponemos su plano 0 en la memoria del plano 0 a continuación del patrón 0 y su plano 1 en la memoria del plano 1 a continuación del patrón 0. Ya tenemos el patrón 1 dividido en dos memorias y así lo hacemos para los 256 patrones. Como cada patrón tiene 8 filas y cada fila ocupa un byte, 8 bits, nos resultan dos memorias de 2 kB, lo que tiene sentido porque hemos dividido una memoria de 4K en dos de 2K. En resumen, hemos partido de la tabla de patrones del fondo de 4 kB. Al ser de 4K, tendrá 12 bits de direcciones. Estos 12 bits se corresponden con 3 bits de la fila interna, 8 bits del índice de patrón y 1 bit del plano. Esta memoria la hemos dividido en dos, una para cada plano. Por tanto, cada memoria será de 2 kB, lo que hacen 11 bits para la dirección de memoria. De los 12 bits originales se mantienen los 3 bits de la fila, los 8 del índice de patrón y el bit del plano ya no hace falta porque la memoria se ha separado en dos memorias independientes. Esto hace 11 bits, 3 bits para la fila y 8 bits para el índice de patrón. En resumen, las dos simplificaciones que hemos realizado para la tabla de patrones son las siguientes. Primero, hemos eliminado las teselas de los sprites, ya que por ahora no las vamos a necesitar. Si nos quedamos solo con las del fondo, reducimos la tabla de patrones a la mitad, de 8 kb a 4 kb. Pasando por tanto, de los 13 bits de las direcciones correspondientes a fila, plano, índice de patrón y selección de sprite o fondo, a 12 bits, eliminando el bit más significativo, ya que siempre será a fondo. La otra simplificación es dividir la tabla de patrones en sus dos planos. Con esto reducimos un bit más las direcciones, quedando dos memorias de 11 bits, que resultan de la concatenación de la fila y el número de patrón. En los comentarios de este vídeo tienes enlaces a ejemplos de memorias ROM de patrones, ya sean las originales o estas simplificadas, y las tienes en VHDL y Verilog. También tienes los scripts que la generan a partir de volcados de memorias de juegos de la NES. Con estas simplificaciones vamos a terminar nuestro diseño. Nos habíamos quedado en que teníamos una única memoria de patrones, y como teníamos los dos planos en la misma memoria, necesitábamos acceder dos veces a la memoria, o tener memorias de doble puerto. Como esto nos complicaba un poco el diseño, para simplificarlo hemos creado dos memorias para la tabla de patrones, cada una con un plano. Estas memorias de la tabla de patrones son de 2 kibibytes cada una. Como el ancho de palabra es de 1 byte, la dirección de memoria de cada una tiene 11 bits. De estos 11 bits, los 8 bits más significativos se corresponden con el índice de patrón. Y este índice de patrón lo obtenemos de la tabla de nombres. Por ejemplo, suponiendo que este índice sea 1, ponemos un 1 en binario en estos 8 bits. Esto nos selecciona el patrón 1, pero nos queda todavía por indicar los 3 bits de la fila, ya que son 8 filas. Y lo que hacemos ahora es lo mismo que se explicó en el vídeo de pintar imágenes en color utilizando varias memorias, el vídeo sexto de la serie de imágenes, memorias y VGA. En las notas de este vídeo tienes el enlace. La fila la obtuvimos de los bits 3 a 1 de la fila proveniente del sincronismo de la VGA. Recuerda que al ampliar por 2 no usamos el bit 0 y por eso nos lo saltamos. Si suponemos que tenemos un 6 en la fila, ponemos 6 en binario en estos 3 bits. 6 es 110 en binario. Y ya tenemos la dirección completa, que la llevamos tanto a la memoria de patrones del plano 1 como a la memoria de patrones del plano 0. A la salida de cada memoria tendremos el dato guardado en estas direcciones de memoria. que serán los dos planos de la fila de este patrón? En este ejemplo, la fila 6 y el patrón 1. Recuerda que uniendo estos dos planos obtenemos los cuatro colores de la fila. En este ejemplo, esta fila tiene tres colores. Recuerda también del vídeo 2 de esta serie que estos colores de la fila en realidad son índices a los colores de una paleta. ¿Y ahora con los colores de esta fila ya tenemos lo que queremos? Pues no, porque en cada momento se pinta un píxel, no una fila completa. Y ahora tenemos que seleccionar el píxel en donde estamos. Para seleccionar recurrimos a los multiplexores, tenemos que seleccionar una de las ocho columnas de la fila. La columna interna nos dice en qué columna interna de celda estamos. Para ello tomamos los bits 3 al 1 de la columna, recuerda que el bit 0 no se toma porque estamos ampliando por 2. Esta columna interna selecciona el bit del dato correspondiente al píxel en el que estamos. Esto es igual a lo visto en los vídeos de imágenes, memorias y VGA. Si suponemos que estamos en la columna interna 7, escogemos el bit 7 de la memoria sin embargo recuerda que los bits de la memoria estaban cambiados y que el que está más a la izquierda es el bit 7 si seleccionásemos el bit 7 estaríamos obteniendo el píxel del otro extremo de la celda ya hemos visto que lo que tenemos que hacer para solucionar esto es hacer el complemento a 1 de la columna interna esto sería invertir los 3 bits o restar 7 al número de columna interna haciéndolo así si la columna interna fuese 7, obtendríamos un 0 y este 0 seleccionaría el píxel más a la derecha, que es el que queremos. Ahora, el índice de color del píxel es el correcto. En este caso es 0,1. Como teníamos cuatro colores, el índice de color me indica cuál de estos cuatro colores vamos a seleccionar. Como siempre, para seleccionar utilizamos un multiplexor. En este ejemplo, como el color es el 0,1, seleccionamos el negro, que es el índice que tenemos en este ejemplo. Recuerda que estos índices de color y de patrones no se corresponden con el juego real y de hecho te habrás fijado que incluso a veces he estado cambiando los índices de patrones durante la presentación. Así que no ha sido muy consistente, pero todo esto es meramente didáctico. Bueno, con esto ya tenemos el píxel que tenemos que pintar en este instante y esto es todo lo que hay que hacer en este ejemplo. No es que lo tengamos todo hecho ya, Faltan las tablas de atributos, las paletas para tener la pantalla del fondo completa y luego por supuesto quedan muchos otros elementos como por ejemplo los sprites, el scroll, que ojalá podamos seguir viendo. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Sin embargo, cuando digo que para este ejemplo esto es todo lo que hay que hacer, muchas veces algunos se quedan sorprendidos porque dicen, pero bueno, aquí solo hemos mostrado un píxel y piensan que habría que hacer un bucle for o un loop para recorrer toda la pantalla y pintar todo el fondo. Esto es un error de concepto y me voy a detener un poco a explicarlo. Pensar que hay que hacer un bucle for es pensar en software, es pensar que tengo que dar instrucciones secuencialmente en cada momento. Sin embargo, estamos haciendo hardware. Y ten en cuenta que este instante en el que pintamos este píxel viene seguido por otros instantes en el que pintamos otros píxeles, hasta pintar toda la pantalla. Y esto lo hacemos permanentemente. Es decir, que esto que estamos viendo aquí, en este ejemplo, es una captura de un instante pero esto se sigue ejecutando eternamente. Voy a detenerme a explicar esto con un poco más de detalle. Si esta parte la entiendes, te la puedes saltar e ir al final del vídeo. Para verlo, tenemos aquí la esquina superior de la pantalla VGA, mostrando las columnas y las filas de píxeles. Esto solo es la esquina, no me cabe toda la pantalla. Las columnas van del 0 al 799 y de estas, las columnas visibles van hasta el 639 haciendo 640 en total por lo tanto quedan muchas columnas a la derecha y lo mismo pasa con las filas tenemos aquí las primeras pero tenemos 520 filas totales y de estas de la 0 a la 479 son visibles que seguirían por aquí abajo por ejemplo este píxel de aquí está en la columna 0 de la vga y la fila 0 de la vga esto es un píxel de la vga y por poner otro ejemplo, este píxel está en la columna 2 de la VGA y la fila 3 de la VGA. Esto de aquí es un píxel de la NES. Recuerda que estamos ampliando por 2 la imagen de la NES para que ocupe la mayor parte de la VGA. Cada columna de la NES ocupa 2 píxeles de la VGA y por tanto este píxel de la NES está en la columna 1 de la NES. Y de manera similar, el píxel de la NES ocupa 2 filas de la VGA y por tanto está en la fila 1 de la NES. Como estamos pintando píxeles de la NES, estos 4 píxeles de la VGA se pintarán del mismo color, que será el color correspondiente al píxel de la NES. Toda esta área es una celda de la NES de 8x8 y por tanto esta es una columna de cuadrícula de la NES que tiene 8 columnas de la NES, esto es 16 columnas de la VGA. Y lo mismo ocurre con las filas de cuadrícula. Esta celda está en la columna de cuadrícula 0 y la fila de cuadrícula 0. Vamos a repasar la relación de esta cuadrícula con los valores generados por el sincronismo de la VGA. Antes agrupamos los valores de columna y fila en columna y fila de cuadrícula, lo que he llamado call quad y fila quad. E hicimos otra agrupación para la columna y fila interna de la cuadrícula, call in y fila in. Recuerda también que debido a que estamos ampliando la imagen por 2, el bit menos significativo de la columna y fila no lo usamos. Para verlo de manera práctica, imagina que el sincronismo da el valor 13 en decimal para la columna. 13 en hexadecimal es el número D. Esta sería la columna en la que estamos. Como el sincronismo da valores de columna y también de fila de la VGA, imagina también que el valor actual de la fila que da el sincronismo es 9. Esta sería la fila de la VGA en la que estaríamos. Y este es el píxel que tendríamos que dibujar en este momento. Vamos a ver los valores de columna y filas, de cuadrícula y las internas. Este es el número 13 en binario de 10 bits que da el sincronismo. Si tomamos los bits del 8 al 4 obtenemos el valor de columna de cuadrícula. En este caso es 0. Por tanto estamos en la columna 0 de cuadrícula. Para la fila hacemos lo mismo. Extraemos los bits 8 al 4 y obtenemos la fila de cuadrícula. Y nos da la fila de cuadrícula 0. Ya tenemos la celda en la que estamos, la celda 00. Para la columna interna tomamos los bits 3 al 1. Y en este ejemplo tenemos la columna interna 6, que es esta. Para la fila interna obtenemos el valor 4, que es esta fila interna. Este es el píxel de la NES que queremos pintar, que contiene al píxel de la VGA en el que estamos. Vamos a ver otro ejemplo que se encuentre en otra celda. Por ejemplo, supón que el sincronismo nos da la columna 16, 16 es el 10 en hexadecimal, que es esta columna y el sincronismo nos da la fila 17, que es 11 en hexadecimal, y por tanto estamos en esta fila, y estaremos en este píxel. Veamos los valores de cuadrícula y los valores internos. Para la columna estaremos en la columna de cuadrícula 1, esta de aquí, que no he podido dibujar completa, porque no me cabe. Para la fila estaremos también en la fila de cuadrícula 1, que es esta de aquí, que tampoco me cabe entera. Y esta es la celda en la que estamos, la 11, que no la he podido dibujar entera. Para la columna interna estaremos en la columna interna 0, que sería esta de aquí. Para la fila interna estaremos también en la 0, esta de aquí. Y esto nos da el píxel de la NES en el que estamos. Fíjate que la columna y las filas internas indican que estamos en la 8. Esto ya lo hemos visto. Lo que ocurre es que como tenemos 3 bits para la columna interna y la fila interna, cada vez que llegamos a 7 volvemos a empezar en 0, haciendo que comiencen en 0 con cada celda nueva. Por tanto, sí que son la columna interna 0 y la fila interna 0. Vamos a reducir el esquema del sincronismo y quitar los bits de las conexiones para tener un poco más de espacio. Recuerda que el sincronismo es el que impone en qué columna y fila estamos, y en este caso, cada 40 nanosegundos cambia de píxel. Es decir, va a una velocidad vertiginosa indicando qué píxel se tiene que pintar en cada momento. Es por esto que el circuito que estamos haciendo para pintar el fondo de la NES no tiene que hacer un bucle FOR para pintar los píxeles. Lo que tiene que hacer este circuito es calcular o encontrar el color de píxel que le está solicitando el sincronismo. Y para proporcionar el color del píxel tiene menos de 40 nanosegundos, así que tiene que ser un circuito rápido. Ten en cuenta que este sincronismo recorre toda la pantalla unas 60 veces por segundo y una pantalla tiene más de 400.000 píxeles, de los cuales más de 300.000 son visibles y tenemos que calcular su valor. Esto está explicado en el vídeo de la VGA. Vamos a suponer que el sincronismo de la VGA nos indica que estamos en la columna 0 y la fila 0. Por tanto estaríamos en este píxel, el píxel 00. 40 nanosegundos más tarde estará en la columna 1 de la misma fila 0. Estaremos en este píxel. Otros 40 nanosegundos más adelante estaremos en la columna 2, este píxel. Luego la columna 3, luego la columna 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y así hasta la 799, cambiando de píxel cada 40 nanosegundos. Al terminar la fila 0 se va a la fila 1, volviendo a empezar por la columna 0 y otra vez va cambiando de columna cada 40 nanosegundos la 1, la 2, la 3 y así hasta recorrer toda la fila hasta la columna 799 cambiando de píxel cada 40 nanosegundos. Esto es muy rápido. Luego la fila 2 la fila 3. Vamos a pararnos aquí y examinar qué pasa. Habíamos generado la señal de columna interna colin, que para simplificar no voy a detallar las conexiones porque ya sabemos que son los bits 3 al 1. Si estamos en la columna 4, Colin será 2, ya que al quitar el bit menos significativo en realidad estamos realizando la división entera. Esta columna 2 es esta de aquí. Y para la fila interna pasa lo mismo, en este caso estamos en la fila interna 1, esta de aquí. Este es el píxel de la NES que queremos pintar, el de la columna 2 de la NES y la fila 1 de la NES. Por otro lado, también tenemos la columna de cuadrícula extrayendo los bits 8 al 4, en este caso la columna de cuadrícula 0, esta de aquí. Y para la fila de cuadrícula lo mismo, también estamos en la 0, esta de aquí. Esta es la cuadrícula en la que estamos en este preciso instante. Volvamos un momento al diseño en el que nos quedamos antes y vamos a añadir la tabla de nombres a este nuevo esquema. Esto de aquí es lo que vamos a poner, por tanto lo incluimos. Del valor de la columna de sincronismo extraemos la columna de cuadrícula y la llevamos a los 5 bits menos significativos de la dirección de la tabla de nombres. He simplificado las conexiones del dibujo. Esto tienes que hacerlo con los bits 8 al 4 de la columna, que son los correspondientes a la columna de cuadrícula. Y la fila de cuadrícula la llevamos a los bits más significativos de la dirección de la tabla de nombres. En este instante estábamos en la columna de cuadrícula 0, esta de aquí, y la fila de cuadrícula 0, esta de aquí, y por tanto esta cuadrícula. Poniendo estas direcciones en la tabla de nombres, en este caso la dirección 0, obtenemos el índice de patrón que queremos dibujar. Supón por ejemplo que es el correspondiente a la parte superior izquierda de la nube. Volvemos un momento al esquema anterior y nos queda incluir la tabla de patrones. Las vamos a añadir a este esquema. La tabla de patrones separada en dos memorias, cada una para cada plano. La dirección de la tabla de patrones simplificada tiene 11 bits de los cuales 8 bits son del índice de patrón, que es justo lo que acabamos de obtener de la tabla de nombres. Por poner un ejemplo, supón que es el patrón número 0 el que queremos pintar y por tanto lo seleccionamos. Por otro lado, ya vimos que los 3 bits de la fila los obtenemos de la fila interna. En este caso estamos en la fila interna 1. Ya tenemos la dirección para las dos memorias de la tabla de patrones, que es la misma dirección de memoria para las dos. Con esto se nos selecciona la fila 1 del patrón 0, tanto del plano 1 como del plano 0. Y a la salida de cada memoria tendremos el valor de la fila 1 del patrón 0, del plano 1 y del plano 0. Como queremos pintar este píxel y no la fila entera, tenemos que seleccionar la columna de la NES en la que estamos. Esto es la columna interna. Para este ejemplo es la 2, esta de aquí. Recuerda que la tenemos que invertir, hacer el complemento a 1 porque tenemos guardada una imagen especular. Por tanto tenemos el bit 5 que lo seleccionamos del dato de ambas memorias. En este caso tenemos un 0 en cada memoria lo que indica que tenemos que pintar el color 0 ya que la tabla de patrones nos da el índice de color. Seleccionamos este color que es el color del cielo y este es el color del píxel que vamos a pintar ahora en la VGA. Así que todo esto ha sido lo que hemos tenido que hacer para proporcionar el color del píxel que la VGA nos ha solicitado. 40 nanosegundos más tarde, el sincronismo nos pide el píxel de la columna siguiente, la columna 5. Voy a poner el fondo que no se ha pintado todavía con esta textura, para distinguirlo del color del píxel blanco. Y ahora se vuelve a repetir todo el proceso. Con esta fila y columna de la VGA, seguimos en la misma fila y columna de cuadrícula, la 00. Volvemos a solicitar el índice de patrón, da igual que lo hayamos solicitado hace un momento. El hardware no se cansa y ya está implementado, así que volvemos a repetir la operación. Esto es más fácil que comprobar si lo hemos pedido o no. La tabla de nombres nos da el índice de patrón, el 0, que se lleva a la tabla de patrones junto con la fila interna para seleccionar en ambas memorias la fila del patrón que queremos dibujar. Con la columna interna seleccionamos el bit, ya tenemos el índice de color que es el mismo de antes, ya que es el mismo píxel de la NES, pero nos da igual y lo pintamos. Tardamos menos tiempo en calcularlo que en comprobar si lo hemos calculado ya. Otros 40 nanosegundos más tarde se vuelve a repetir toda la operación, ya que la VGA nos dice que estamos en la columna 6. Repetimos todo. Solicitamos el índice de patrón, solicitamos la fila de patrón, seleccionamos el bit 4, en este caso hemos cambiado de columna interna, el índice de color sigue siendo el 00, el color de cielo del fondo y lo pintamos. Ahora estamos en la columna 7 y ya ves se repite el proceso, en cada momento solo proporcionamos un píxel, pero es la VGA que nos va solicitando un nuevo píxel cada 40 nanosegundos. Y ahora en la columna 8, que es la columna interna 4, se repite todo el proceso, nos sale el mismo color. En la columna 9 pasa lo mismo, porque es el mismo píxel de la NES que el de la columna 8. 40 nanosegundos más tarde, en la columna 10, repetimos lo mismo. Fíjate que ahora estamos en la columna interna 5 y ha cambiado el índice de color. Ahora tenemos el color 01, que se corresponde con el color negro, pues pintamos un píxel negro en la pantalla. Para la columna 11, ve en hexadecimal, pasa lo mismo que antes porque es el mismo píxel de la NES, pintamos otro píxel negro. En la columna 12, el C en hexadecimal, estamos en la columna interna 6, que nos da un nuevo índice de color, el 1, 0, que es el blanco, y por tanto pintamos el píxel blanco. La columna 13, el D en hexadecimal, es el mismo píxel de la NES que el anterior y se vuelve a pintar de blanco. La columna 14, E en hexadecimal, es ya la última columna interna de esta celda nos sale otro píxel blanco que lo pintamos y la columna 15 sale igual que la anterior ya que es el mismo píxel de la NES pintamos el píxel blanco ahora fíjate que estamos en la columna 16 la 10 en hexadecimal y que hemos cambiado de columna de cuadrícula estamos en la columna de cuadrícula 1 la tabla de nombres nos va a dar un nuevo índice de patrón en este ejemplo el de la nube superior derecha Vamos a poner este índice como el n. Lo debería haber llamado el 1 porque en la tabla de patrones lo he dibujado después del anterior, que era el 0. Pero le he puesto n para indicar que puede ser otro cualquiera. No necesariamente tiene que estar a continuación del anterior. Como seguimos en la fila interna 1, seleccionamos la fila 1 de este patrón n. Y con la columna interna, que ahora es la 0, seleccionamos el bit 7 de ambas memorias de patrones de cada plano. El índice de color que nos da este patrón es el 1,0 y pintamos el píxel blanco. Para la columna 17, 11 en esa decimal, se repite lo anterior, ya que estamos en el mismo píxel de la NES. Y todo este proceso se va repitiendo eternamente pintando píxel a píxel cada 40 nanosegundos. Con esto ya hemos visto por qué en cada momento tenemos que proporcionar un único píxel y no tenemos que realizar ningún bucle for o ningún loop. Espero que esto haya quedado un poco más claro. Así que este es el diseño final de este tutorial, que contiene la tabla de nombres y la tabla de patrones. Es importante indicar que para que este diseño funcione tenemos que utilizar memorias ROM de acceso instantáneo, que no tengan reloj. Por último, precisamente porque estamos utilizando memorias ROM sin reloj, todo este diseño es combinacional y se pueden generar retrasos en las señales que hagan que la imagen no se vea del todo bien. Veamos por qué se producen estos retrasos. El resumen de todo el proceso es el siguiente. Con la fila y columna de cuadrícula vamos a la tabla de nombres y obtenemos el índice de patrón. Este índice de patrón lo llevamos a las tablas de patrones junto con la fila interna las tablas de patrones nos devuelven los índices de color de toda una fila de patrón. Seleccionamos el píxel con la columna interna y con esto ya tenemos el índice de color. Y ahora seleccionamos el color que queremos pintar. Observa que el camino de datos es muy largo y todo se hace en un ciclo de reloj. Esto puede llevar a retardos relativamente largos y como te decía puede hacer que la imagen no se vea del todo bien. Para solucionarlo, podemos poner un registro en el color del píxel y así lo tenemos sincronizado con el ciclo de reloj. Si hacemos esto, tenemos que sincronizarlo con las señales de sincronismo horizontal y vertical, porque si no el píxel va a estar retrasado un ciclo de reloj. Por tanto, tenemos que registrar estas señales también. Ahora sí que nos va a funcionar bien. Este es nuestro esquema, que lo he apretado un poco a la izquierda para mostrar la pantalla que se debería ver. Con estos colores de paleta que hemos elegido, se ve la pantalla muy azul, así que vamos a cambiar estos colores por unos más marrones para que haya algo más de contraste. Haciéndolo así, tendríamos esta pantalla. Observa que solo tenemos estos cuatro colores. Si queremos añadir más colores, tenemos que utilizar diferentes paletas. Esto ya lo introdujimos en el vídeo segundo de la serie, y lo veremos con detalle cuando explicaremos la tabla de atributos y las paletas. Observa que hemos mejorado bastante. Con la tabla de nombres habíamos dibujado esta imagen y ahora, incluyendo las tablas de patrones, tenemos esta de aquí. Esta imagen solo tiene cuatro colores y todavía nos queda mejorarla. Por ejemplo, la nube tenemos que pintarla con un color azul y blanco. Al igual que los setos, que tenemos que ponerlos en verde, o la montaña. Esto lo haremos con la tabla de atributos. En resumen, esta es la imagen que pudimos mostrar con solo la tabla de nombres y esto es lo que hemos hecho hoy añadiendo la tabla de patrones. Y por último, con la tabla de atributos conseguiremos dibujar el fondo con todos sus colores. Y aquí se muestra el resultado implementado en una FPGA. Comparando el proyecto anterior con solo la tabla de nombres y el proyecto de hoy que incluye la tabla de patrones. Como te decía, en las notas de este vídeo tienes el enlace a ejemplos de este diseño para FPGA, tanto en VHDL como en Verilog y en Studio. También tienes otras memorias de otros videojuegos, si quieres probar hacer otras imágenes. Para ello, escoge las memorias que no tienen reloj. Esto es igual que lo que hicimos en el vídeo de implementación de la tabla de nombres. Ahí está explicado. Por ejemplo, podrías utilizar juegos como el Pac-Man o Donkey Kong o Sprilo porque tienen menos variedad de color y por tanto mostraríamos una imagen más fiel al juego original. Por otro lado, son juegos que se mantienen en una pantalla y no hay scroll, lo que nos va a ser útil si queremos empezar implementando un videojuego más sencillo, en el que la pantalla del fondo no se mueve. Estas memorias están generadas por medio de scripts de Python, a partir de volcados de memoria de videojuegos de la NES. Tienes disponible el código o fuente de estos scripts por si quieres generar tus propias memorias. Estas memorias se pueden generar en VHDL o en Verilog. Bueno, esto es todo por hoy. En el siguiente vídeo veremos la tabla de atributos para mostrar más colores. Ojalá no tarde mucho tiempo en publicarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.